se invitó a un diálogo, cosa esta que cuando la gente dicen que llaman a un diálogo, como que no lo ven tan difícil que se produzca esos encuentros. Esos encuentros muchas veces más parte del adorno que quizás detrás de los beneficios que traen. Pero cuando a ti te proponen que quiere dialogar, rechazarlo, hay que ser inteligente. Para tú decirle a los políticos que después de los del día 16 de febrero del sabotaje, se invita a un diálogo, para tú rechazarlo, tiene que ser inteligente porque está invitando a una chulería, a una cosa media pacífica, media de esto y aquí están la gente del diálogo ahí están el diálogo invita eh, el consejo de hombres de empresa eh, invitan varias instituciones a hacer un diálogo para hacer un compromiso de que se la, las elecciones del 15 puedan producirse ahora como le digo a ustedes que no es tan difícil rechazar un diálogo, pero hay que reconocer que cuando se tenga que utilizar en cada acto de una sociedad utilizar gente que vengan a resolver el problema es porque esa sociedad desapareció la institucionalidad. O sea que aquí si hubiera institucionalidad, no hay necesidad de buscar gente extra para hacer un diálogo. Si aquí existiera la justicia como debe ser, la justicia aplica. Si aquí existiera eh, todos los elementos de salud que se requiere, no hay por qué llamar al colegio médico. Entonces la ausencia de la práctica real de todas esas instituciones es lo que crea el diálogo. vengo diciéndola a ustedes que tenemos que aprender algo que suena medio feo y es que hay dos fenómenos que se han dado en un periodo de dos años sumamente interesantes que ha sido la marcha verde y el fenómeno de la plaza de la bandera caracterizado especialmente por la juventud, los dos movimientos, la marcha verde y el que se llama ahora hasta se llama medio la marcha negra porque se caracterizó por invitar a la juventud en ropa negra. Estoy tratando de ser pedagogo, de explicar para que no crean que es que estoy rechazando el movimiento no eh, atiendan bien entonces estos dos movimientos es el fruto de dos cosas por dónde se crea la marcha verde la marcha verde cuenta la historia breve que lo producen a través de las redes sociales a través de del whatsapp, del jury, de cómo se llaman los otros, Facebook, Inter, todo es Facebook, Inter, YouTube, YouTube, whatsapp, a través de esas redes, se mueven la juventud, y te, te forman un movimiento social, que huele a un movimiento político, es interesante, pero que en ese momento, cuando se produce, nadie lo controla. O sea, no pertenece a ningún partido, sino es propio de la época del fenómeno llamado redes sociales. Las redes sociales tienen dos ventajas, las redes sociales y tienen dos o tres desventajas, y es que las redes sociales, todo el mundo tiene un teléfono. No hay cosa más parecida a un ombligo que un teléfono celular. ¿Qué? Que todo el mundo tiene ombligo, pero el celular es igual. Yo me he sorprendido con gente que quizá por la edad, quizá lo veo medio raro, hasta gente feísima, digo yo, ese es tan feo, no puede tener celular? Cuando viene a ver, tiene un tolete de celular. Entonces, las redes sociales es un mecanismo que ha llegado para aportar a la humanidad, pero también para joder a la humanidad. Por las redes sociales, son tantas las mentiras que te tiran, que está produciendo un tipo de ciudadano que tú no le puedes llamar que sea inteligente, porque en su cerebro está lleno de informaciones que no son reales. Hay otra parte que te aportan y te hacen creer que son situaciones reales y son reales. O sea, que te crean una educación no muy científica. O sea, las redes sociales te dan informaciones pero también te quitan verdades, y por eso hoy decía el científico inglés Hopkins que, las, que la inteligencia artificial le iba a hacer daño a la humanidad, decía él, y es el fruto de cualquier charlatán, te pone una información por las redes sociales, que si tú eres flojo del cerebro, tú inmediatamente te lo crees, no sé si está la, la grabación que es sonido solamente. Ahorita me mandó una gente que yo aprecio mucho, una grabación de las redes sociales que, por el tono de voz, están utilizando mucho ese timbre de voz, esa forma. Y yo me creo que un mensaje del coronavirus, de, de, coronavirus, eh, de esas cosas, y, y escúchenlo, cómo me sorprendió. Y al final, cómo lo disfruté. Para que ustedes vean cómo de algo que parece serio termina en algo interesante.